Airland es fabricante y comercializador de equipos de aire acondicionado, con más de 30 años de experiencia en el sector de la climatización. Nuestra sede central está ubicada en Bilbao. Disponemos de 7 delegaciones distribuidas por el Estado y 2 delegaciones internacionales para atender al mercado latinoamericano. Ofrecemos una gama completa de soluciones para instalaciones de climatización. Nuestra estrategia se basa en una apuesta por el I+D de manera constante, que se ve traducida en aportaciones de valor para nuestros clientes. El sector de la construcción demanda un entorno colaborativo eficaz que permita la comunicación y el trabajo de todos los agentes involucrados. Building Information Modeling (BIM) es una metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de un proyecto de construcción. Su objetivo es centralizar toda la información del proyecto en un modelo de información digital creado por todos sus agentes. BIM supone la evolución de sistemas de diseño tradicionales basado en el plano, ya que incorpora información geométrica de tiempos, de costes, ambiental y de mantenimiento. Vivimos en una era tecnológica, donde la realidad aumentada nos permite añadir capas de información visual sobre el entorno real que nos rodea. Es una evolución de sistemas de diseño tradicionales basados en plano, que incorpora, además del modelo BIM, una visualización aumentada de los equipos de climatización en la instalación del edificio. Este proyecto tiene dos pilares fundamentales, tecnología BIM y realidad aumentada. La gestión cloud de los datos aporta una actualización en tiempo real de toda la información necesaria y permite que se acceda a ellos en cualquier lugar y situación. Por otra parte, la fusión del modelo BIM con su entorno físico nos permite conocer en tiempo real el estado de la instalación y realizar una toma de decisiones de manera inmediata. Poder unir y experimentar con estas dos tecnologías con tanto potencial pone a Airland en una situación muy ventajosa porque nos permite incorporarlas con otras tecnologías con las que ya estamos trabajando, como Blockchain, Machine Learning o Big Data. Este proyecto nace del trabajo multidisciplinar y colaborativo de los diferentes departamentos de Airland. La experiencia de nuestros equipos de desarrollo, IT, servicio técnico y comercial, han hecho posible aportar valor desde una perspectiva 360 grados. La combinación de la tecnología BIM con la realidad aumentada se convierte en un aliado para la dirección de obra, para la monitorización del consumo energético, posibilitando un servicio de mantenimiento aumentado de los equipos de climatización de Airland. Con este desarrollo, desde Airland estamos traccionando y potenciando el uso de la realidad aumentada en el proceso de generación y gestión del modelo BIM del edificio, que comienza en fase de proyecto y se extiende a lo largo del ciclo de vida de la instalación. Por otra parte, y gracias a la interacción en tiempo real con nuestros expertos, el servicio técnico tradicional pasa a otra realidad, convirtiéndose en un servicio de mantenimiento aumentado. Podemos decir que proporciona una clara mejora de la comercialización de nuestras soluciones como empresa.